¿Puede una definición de qué es el cuarto sector? Bueno, no, no va a ser una definición muy definitoria, ¿eh? pretendo un poco explicarlo. El cuarto sector ahora mismo eh, eh, queremos denominarlo como un ámbito de confluencia, de encuentro, entre lo que pudiera ser los tres sectores que clásicamente conocemos como el sector público, el sector privado y el tercer sector. Ese espacio de confluencia de los tres sectores, de lo que tienen en común y de lo que, a partir de la actividad se van encontrando, es lo que sería el cuarto sector. Pues este cuarto sector, yo creo que es muy importante recalcar dos cuestiones. Primero, se distingue del público, del privado, del tercer sector, lo hace diferente, el hecho de que no responde a lo que es pe peculiar de cada uno de los tres, en el sentido de que en lo público, en general, tenemos unos objetivos políticos, tenemos un modo... ...de conseguir también los recursos... ...desde el punto de vista de los impuestos... ...en lo privado tenemos unos objetivos... ¿eh? ...normalmente, en general, empresariales... ...para remunerar el capital... ...y obtenemos los recursos por ventas... ...en el tercer sector... ...es una parte de la sociedad civil organizada... ...que intenta responder a las necesidades... ...pero que no trabaja en clave de la obtención de recursos... ...como lo público o lo privado... ...ni tampoco en clave de los objetivos... Entonces, el cuarto sector sería un poco ese ámbito en el cual eh, tenemos claro que la obtención de recursos es a través de la generación de actividad económica, de la facturación, de la venta de un producto, de un servicio, pero siempre con un interés social, de responder a la necesidad social, y nunca remunerando ni al capital, como una empresa clásica del sector privado, ni al trabajo, sino remunerando, si se me permite la expresión, a la actividad ...que el propio proyecto empresarial tiene... ...para mejorar el servicio, para mejorar el producto... ...y las consecuencias que eso tiene socialmente. Se está concretando en muchas realidades... Eh, voy a empezar por decir en qué se está concretando desde INNOVASQUE, que es la entidad que represento. Nosotros hemos hecho una opción, y es, viendo lo que tenemos en Euskadi, y viendo hasta dónde llega esa importancia actual de hablar de lo social en muchos ámbitos, hemos recogido del mundo clásico del sector privado todo lo que es la responsabilidad social empresarial como principal discurso y como principal ámbito de acción, lo social en el mundo del sector privado está ahí, también tiene que ver algo con lo público en la medida que hablamos del concepto de territorios socialmente responsables y aquí sobre todo entendemos que en el territorio son pues las administraciones locales pero también otros agentes sociales, económicos, culturales, políticos. Recogemos esa realidad de la RSE, recogemos otra realidad que es de la necesidad desde el punto de vista de lo público y lo privado en el contexto global, mejor dicho de la globalización, de internacionalizarnos, eso es una necesidad. Entonces, esa internacionalización pasa sobre todo, no para las grandes empresas, sino pasa sobre todo como un deber para un gran tejido de pymes y de organizaciones pequeñas que están en el país, que tienen que ir aportando valor añadido a esa actividad y recabando recursos desde ese punto de vista. Y aquí hemos hecho una opción por hablar de negocios inclusivos, además de internacionalización, y sobre todo hablamos... En clave de base de la pirámide, porque consideramos que ese es un paradigma, trabajado, pensado, reflexionado, que nos es útil para hablar de esa realidad. Eh, no es que nos lo creamos a pies juntillas, de hecho lo estamos reelaborando. Sería la segunda pata. Y la tercera pata, que en que hemos tomado como opción para configurar ese asunto del cuarto sector, esa dinámica transformadora, tiene que ver con el emprendizaje social. Emprendaje social, la necesidad de, de emprender es evidente en nuestra sociedad desde todos los puntos de vista, muy vinculado todo ello a la innovación social. Entonces, el emprendedaje social, no solo emprender, sino emprender socialmente. En el discurso que planteaba del cuarto sector, de ese ámbito de confluencia de lo interés, de lo privado, porque genera negocio para entendernos, de lo público porque quiere responder a necesidades sociales y cada vez externaliza más, empresarializa, ¿eh? Y del tercer sector, que por una necesidad de responder con eficacia, eficiencia, profesionaliza también. Con lo cual ya se ve que hay unas características que van dando forma, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces tendríamos esas tres grandes patas que es la opción de Inomask. Pero respecto a la pregunta no es lo único. El cuarto sector se expresa en otros ámbitos. Por ejemplo, hay una pata que no hemos trabajado, en Innovasque, pero sí si se ha trabajado en la sociedad vasca, que es lo que tiene que ver con las finanzas solidarias, éticas, con las microfinanzas, es decir, con entender precisamente las finanzas, el elemento causante de la gran crisis, en eso coincide todo el mundo en el diagnóstico, que pueden tener otro sentido, eso no lo traje que, pero sería también parte de lo que tiene que ver con el cuarto sector, un modo de intervenir con las finanzas de otra forma, llamémosle finanzas solidarias, inversión socialmente responsable, finanzas éticas, lo que queramos. Eh, cubriría todos esos espacios y algunos más, que por razón de tiempo igual bueno, no podemos concretar. Pero, insisto, una cosa es lo que InnoMás es que ha hecho como opción de trabajar dentro de la asociación con sus socios esas tres patas, Emprecaje Social, internacionalización, BDP, Base de la Pirámide y RSE, porque son cuestiones que suenan en los tres mundos e ir dándoles de alguna manera forma, ir haciendo un poco cemento con todo ello. Y luego hay una cosa que no quiero dejar de decir, y es una cita que vengo utilizando recientemente, una cita de Víctor Hugo ¿no? que decía que se puede resistir la invasión de un ejército pero no se puede resistir la invasión de una idea a la que le ha llegado la hora en ese sentido, ahora mismo, vemos que si hacemos un análisis a nivel mundial, con los fenómenos de la organización, etcétera, pues todo esto de lo social y cómo se expresa del mundo de la empresa, de la gestión de, la, de lo público, de hasta dónde tiene que llegar el papel del Estado de las administraciones públicas y los servicios de la ciudadanía, de dónde, hasta dónde madura el llamado tercer sector que se organiza como voluntariado etcétera, esas expresiones. Yo creo que eso es un poco lo que... Tenemos entre manos respecto a la expresión del cuarto